A ver qué pasa. Ah. Vale. Ok. Está aguantando el otro. Una puta barbaridad, tío. Estoy flipando. Estoy flipando, pero ¿qué quiere conseguir? Un snipazo en la cabeza. Es que no se me ocurre otra cosa. No. No. No, no sabía que estaba al descubierto, tío. Estaba a 25 de vida. Me creía que estaba al cubierto, ¿eh? Me creía que estaba yo cubierto, tío. ¿En qué momento he asomado el flequillo? Igualmente super GG, ¿eh? ese hecho ha sido buenísimo, tío. Qué pena, tío, esta partida era nuestra, pero de lejos, ¿eh? De lejos, de lejos, lejos, lejos. Estábamos bien posicionados en... Eh... Se me cae el cipote al suelo. Pita. Joder. ¡Oh! ¡El ocelote! ¡Ha sí, sido el ocelote, verdad! El ocelote? ¡La Ay, ocelote fran... ha metido francazo que te cagas! Dice que, que viene esa visile, pues toma francazo. ¡Qué humillada! ¡Qué humillada sí, sí, la sí, ha pegado! Sí. No, no, esto... flipa. No. ¡Lol! Flipa el ocelote. Sí, Sigue aguantando, eh, ocelote ahí. ¿Dónde vas este pavo? ¡Se la mamó! ¡Qué francazo, chicos! Muro de se ha hecho, eh. sí. ¡Oh! ¡Qué, ¿Qué? ¿Qué? <risa> Qué ¡La ha he hecho el lío! ¡La ha he hecho el lío, la puñita! ¡La palaste del colgado tú! Ya está, muere, muere, muere ¡Oh! ¡Ocelote! ¡Ocelote ha ganado la partida! ¡No! ¡Se me cae la picha al suelo! ¡Se me cae la picha al suelo! ¡Se me cae la picha al suelo!